Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócratas, ustedes saben que nuestra forma de vestir dice mucho de nosotros y combinar unas botas negras, por más sencillo que parezca, no es tanto. Aunque se dice que el color negro va con todo, existen unos trucos para resaltar este color oscuro de nuestras botas de manera correcta. Intenta combinar un blazer gris con un pantalón de vestir negro para rebosar clase y sofisticación Tus botas negras darán una sensación más relajada a esta combinación Empareja una chamarra motera de cuero negro con unos vaqueros negros para un look agradable de fin de semana Tus botas negras no se verán más que a la medida con ese atuendo Haz de un chubasquero azul marino y unos jeans azules tu atuendo para un look diario sin parecer demasiado arreglado las botas negras quedan muy bien en esta combinación si buscas un estilo adecuado y a la moda equipate un abrigo largo café junto a unos jeans en gris oscuros las botas negras son la opción excelente para complementar y para crear una apariencia para un almuerzo con amigos en el fin de semana una camiseta tipo polo de color oscuro y unos jeans azul marino harán que tus botas negras sean perfectas o bien Combinar tus botas con una simple camiseta blanca y unos jeans negros Eso nunca pasa de moda Tus botas negras quedarán perfectas en esta combinación Y para una apariencia única Intenta combinar tus botas negras con unos pantalones de vestir de color café o negro Y una camisa negra Hablando de blazers El secreto está en el color de la camisa y los jeans Si vas a usar unos jeans azul marino y camisa de color claro Un blazer gris o negro quedaría perfecto con las botas negras ya sean colores claros a oscuros, lo importante es saber qué combinación es la adecuada. Estilócrata, dinos qué opinas. Déjanos tu comentario y por favor, no dejes de suscribirte al canal y dale clic a la campanita para que sepas cuándo subo un nuevo video. Y hasta la próxima, amigos.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 Infoestilocrata arroba Tomenlo.